Buenos días, seguidores de Movimiento Civil y Academia Blockchain. Quisiera comentaros algo en el día de hoy porque, como estoy viendo en los últimos días, la propaganda europea está siendo brutal. Están tachando a Rusia y a otros países de nazis, están tachando a Rusia de lo que no es, Cuando son los Estados Unidos los que están provocando esta gran crisis económica y esta recesión a nivel mundial. Tengan mucho cuidado porque hay países que ya están adoptando una política monetaria distinta, que están adoptando el Bitcoin, que están comprando oro, que están comprando rublos, que además el rublo es la moneda que más se ha apreciado en el último año. Y la jugada al T-Opsan le está saliendo muy mal porque Estados Unidos ha impreso más del 40% de todos los billetes y monedas en circulación en los últimos dos años. Y eso está provocando una recesión y una posible quiebra de Estados Unidos y del dólar en los próximos meses. Todo eso lo vamos a ver más detalladamente, porque dentro de Academia Blockchain explicamos los beneficios del mercado cripto y principalmente del Bitcoin. Para que todos los europeos, los que estáis en España e incluso personas de otros países empiecen a resguardarse de la inflación, de una inflación desbocada. Ya estamos en Europa con una hiperinflación muy alta y todos debemos de protegernos ante la gran recesión y posible quiebra del sistema económico mundial. Estoy aquí, estoy en Academia Blockchain, soy Juan Rezo y comparto con ustedes toda esta información de las diferentes redes sociales que tenéis a vuestra disposición. Gracias de verdad.